nuestro siguiente menú es insert bueno el primero que tenemos es media file si le damos clic a este media file se nos abrirá la ventana de explorer donde vamos a ir almacenando nuestros todo lo que vamos grabando aquí en este caso aparecen más porque yo he hecho algunas modificaciones haciendo pruebas entonces he pegado eh, eh, empastado algunos algunos files entonces se me van modificando de acuerdo a lo que voy haciendo me va agregando más files si ¿sí? por ejemplo ahorita se acuerdan cuando mmm, tratamos este esta opción aquí de clean or current project directory si yo me voy allí me aparecen todos estos files que están allá ubicados que no serían estos, serían otros. O sea, otros que fui grabando, por ejemplo, aquí ahorita tenemos cuántos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, tengo 16 ítems. Ahora si yo, por ejemplo, voy por acá, hago un control, bueno, lo selecciono y le hago clic derecho, le hago un glue. Glue ítems. Después voy a hago aquí este. Le hago otro. Clic derecho. Mmm, lo de ítems. ¿Qué sucede? Que si yo hago control Z. Retrocedo. Hasta donde estaba. Aunque los he modificado. Bueno, los tengo normalmente los originales. Lo que ocurre es que me, me ha creado más. ¿Sí? Los va yendo almacenando ahí. Lo mismo aquí. Ítem insert media file si ¿sí? me han ido aumentado estoy en la carpeta donde están grabando siendo grabados todas estas modificas dado que no los estoy usando más yo los podría borrar pero el problema es que si yo me voy de para atrás con nuestro ando y si yo los he borrado y no he terminado el proyecto y de pronto quiero rescatar alguno de ellos no lo voy a encontrar entonces por eso es aconsejable que nosotros limpiemos nuestro proyecto al final, cuando ya estemos seguros que ya no vamos a tener que usar más esos files. Si yo he terminado mi proyecto y ya sé que no voy a, a recuperar o que sé que eh, tengo en mi cabeza claro que todas estos, estos, estas modificaciones no las voy a tener en cuenta más, pues sencillamente las puedo borrar. Se los recomiendo solamente al final, para ocupar menos espacio. Yo por el momento, como estoy trabajando con estos ejemplos, tranquilamente los puedo seleccionar todos y los remuevo si ¿sí? y tengo 20 para remover bueno listo, ahora si voy a mi media a mi media file que ocurre que tengo solamente aquellos que estoy utilizando en el proyecto ok bueno, sigamos obviamente una cosita más si nosotros queremos asignar o recoger otro, desde aquí podemos por ejemplo abrir este ¿sí? ahí me lo abrí aquí arriba porque tenía seleccionado este track ¿sí? bueno voy este fue el, el que abrí me voy hacia atrás en mis acciones, listo vamos con nuestra siguiente opción, entonces tenemos virtual instrument o new track este nos inserta un nuevo instrumento virtual. Simplemente voy a hago clic ahí. Voy donde tengo mis instrumentos virtuales. Yo en este caso, por ejemplo, voy a utilizar, digamos, este. ¿sí? De ReaSynth. Es un pequeño... Creador de qué? Es un instrumento como si fuera una batería eléctrica. Electrónica. Eh, automáticamente, cuando hay varias salidas... Reaper me dice que hay la posibilidad de colocar una salida audio Esta pues, está en uso Yo en este caso le voy a decir que no Pero por ejemplo si tenemos contacto o cualquier otro sampler Que tiene varias salidas Pues él automáticamente las puede detectar Y no los va a importar En este caso le digo que no Y listo, ahí tenemos nuestro nuevo Sería este de acá ese vendría a ser nuestro instrumento virtual, insertamos el instrumento virtual. Entonces viene ya configurado, ¿sí? Vemos aquí que ya viene configurado All Channels, ya viene configurado para trabajar con MIDI. Lo contrario, que si yo hago, por ejemplo, doble clic aquí y me creo un track, cuando yo creo un track está configurado para que, sea grabado, para que se comience a grabar un señal mono o, un, o uno estéreo. En este caso aquí está configurado siempre para grabar en mono. Sin inserto un instrumento virtual ya automáticamente me lo configura para, para trabajar MIDI. ¿Ok? Bueno, sigamos. Aquí tenemos después New Meeting Item. Ok. Entonces yo voy a crearme aquí un track nuevo. ¿Sí? ¿Ven? Lo que <risa> estoy diciendo. Entonces si yo hago un clic aquí... Entonces puede ir a configurar después de nuevo acá. Okay. Listo, lo dejé para MIDI. ¿Qué sucede aquí con este new MIDI item? Que me crea, de acuerdo a donde estemos seleccionando, un, un evento MIDI, como estos de acá. Ah, no les lo expliqué antes, sí. Porque aquí crees un pequeño. Escribí un pequeño ejemplo ahí de, con la batería y electrónica y, y un synth midi, entonces aquí voy a seleccionar este insert y voy a colocar un nuevo midi item, ¡Pum! me lo coloca ahí, de acuerdo a la selección que tenemos entonces lo podemos ir a ubicar donde queremos, ¿Sí? si yo lo quiero aquí, digamos lo quiero aquí arriba, le doy insert, new midi item, ¡Pum! ahí me va creando otros y sencillamente con doble clic podemos ir a escribir, lo que queramos, ¿sí? Bien, bueno, voy a cancelar estos ítems. Vamos a insertar ahora un ítem, un ítem vacío. También me, de acuerdo a donde tengamos la selección de tiempo, me lo, inser lo inserte y de acuerdo al, al, a la pista que escojamos. Mm, Como vemos, bueno, voy a hacer aquí, voy a colocar otro otra vez el insert nuevo pero de midi las para ver las diferencias entre estos dos vemos que el ítem vacío simplemente tiene la opción para poder escribir la nota mientras que un evento midi tiene para escribir la nota para es escribir notas eh, de texto pero tiene las demás otras funciones que es por si le doy doble clic me aparece con la posibilidad para escribir mi, lo que quiero con las melodías que quiero o acordes. Y mientras si yo le doy doble kick a, a, al evento, me salen solamente las propiedades del ítem. Con muy pocas posibilidades. Entonces, de, o sea, con, no son las mismas que, por ejemplo, seleccionando otros ítems. ¿sí? Aquí estoy seleccionando un ítem de MIDI. Me aparece este tipo de configuración. y ahí... Si le doy selección a otros tipos de, de objetos, me da sus características de acuerdo a donde estoy seleccionando. ¿sí? Entonces aquí el ítem vacío prácticamente tiene anulados muchas opciones. Solamente, el, por ejemplo, el tiempo de duración. Uh -huh. Bueno, ok. Ah, la cuestión es, por ejemplo, en... en la diferencia también de estos dos, que si yo le escribo algo aquí... Información, vamos a colocar... Información... Sí, si yo le digo ahí Información y digo OK, me aparece resaltado en verde, que quiere decir que hay, hay algo, ¿sí? Si paso el mouse por encima, me dice que está escrito ahí, Información. Si yo escribo aquí lo mismo, Información... información y digo ok no solamente cuando le paso el mouse sino también me aparece escrito dentro del ítem, ahora para que me aparezca más grande esto basta que le dé clic en esta parte de aquí y me aparece de esa forma, manera información ¿Mm? entonces ya puedo, si estrecho el el track me aparecerá de acuerdo a las dimensiones que quiero. Otra forma para que quede menos grande, se le puede dar aquí Enter, vamos a ver. Bueno, cada uno va viendo después cuánto dimensión le va a poner a su información. Generalmente yo lo dejo siempre con Stretching, si lo quiero un poquito más pequeño le doy aquí un Enter. ¿sí? Ahí me aparece más pequeño. Y aquí le puedo escribir otras cosas. Ja, ¿Listo? Bueno, eso para diferenciar los dos tipos de objetos. Vamos a seguir viendo qué tenemos aquí en insert. Bueno, este de aquí, yo sinceramente... Mmm, pues es un, un time -coded de generador. Si yo le coloco ahorita... Bueno, lo voy a pasar aquí más adelante y me lo insertó me produce este tipo de sonido <risa> bueno ese, ese generado, pues no sé, alguien encontrará utilidad, yo hasta el momento no le he encontrado utilidad pero puede servir como efecto en algún lado después tenemos click source este me crearía eh, Eh, prácticamente eh, como si tuviera activado el metrónomo, ¿sí? No hemos hablado todavía sobre el metrónomo. El metrónomo vendría a ser este. Activarse en, este, en esta casillita aquí. Si yo pongo andar, o primo play, escucho mi metrónomo, ¿sí? Si yo lo desactivo, Ahí no escucho ningún tipo de señal que me ayude a guiarme. Con este tipo de recurso, simplemente me genera el mismo metrónomo, de acuerdo al proyecto. Bueno, este puede servir mucho cuando, por ejemplo, tengo algún músico grabando por otro canal y él quiere escuchar el metrónomo mientras otro no lo quiere escuchar. Mientras yo no lo quiero escuchar, le coloco, por ejemplo, el metrónomo en este tipo de source, y yo mientras tanto lo puedo estar oyendo oyendo el proyecto sin necesidad del metrónomo. Otra forma es poder utilizarlo como instrumento de, de precisión, dado que podemos ir a cortar nuestros file audio e ir acomodándolos, ayudándonos visivamente mmm, para encajar Bien con el metrónomo del proyecto, con el tiempo del proyecto. Eh, bueno, aquí entramos en esta partecita que me gusta. Empezamos con las marcas y las regiones.